Señores, estamos de vuelta aquí. Lo que es Los Osobros. Servidor Neto Flow, papá tarima. Neto Flow 56 en Instagram. Neto Flow 56. denle a seguir ahí. Señores, seguimos con más contenido. Y es que Bolsa La Para. Mire, lo que yo digo de Bolsa La Para es que la gente le gusta criticar lo malo o cualquier percance que él tenga. Pero esto debe resaltarse y no veo a mucha gente hablando de eso. ¿Eh? Tienen que, o sea, resaltar lo de este muchacho. ¿Por qué? Porque tan, tan solo no es lo malo. No es lo malo. Tiene que ser eh, todo... Eh, cuando ella hace su cosa buena, mire como está. niña. Vamos a ver el video, por favor. La, la información, esto tiene que llenar a mucha gente de alegría porque eh, Morsa La Para, aparte de que eh, siempre está envuelto en algo de mujeres, una tiradera o algo, siempre está haciendo un buen trabajo. Y es. Eh, lo que estamos viendo ahí Mire, miren la situación Monsa siempre ha sido humilde, humilde. Mosa siempre ha estado envuelto en, eso. en eso siempre ha estado envuelto en, en, en esas cosas Pero aquí no, ven eso. no que ven los chimes la gente le gusta esos chimes eh, lo, lo dime si directe entiende entonces hay mucho hay mucho artista que aparte de estar involucrado en cualquier escándalo, también hace su cosa, eh, hace su cosa humanitaria. Pero alg algunos comunicadores, algunas páginas, no, no suben eso. ¿Entiendes? Porque lo, lo que le gusta es el morbo. El morbo es lo que le gusta. Entonces, no eso? ¿Eh? Es lo que le gusta a esa gente. No, yo, yo, yo creo. Yo creo que Pinto siente algún sentimiento por los foques, como, como ese, sí. eh, como enamorado de él que la está. Como, su eh. de, que mí yo, mí yo, yo creo que sí, que está como enamorado, ¿verdad, muchachos? Digan algo, ustedes, está como, como los motos, lo como así, con ese sentimiento. Digo, son así todas esas ramas. De <risa> los seguidores, sí, los seguidores, como que la canoa. <risa> Pues ya estoy montando pila. Wow. <ríe> Señores, seguimos con... <ríe>